Francisco de Paula Santander. Fue un dirigente de la independencia de Colombia y su primer presidente constitucional. Combatió en diversas campañas hasta que Bolívar le ascendió a general y jefe del Estado Mayor de su Ejército en 1817 y siguió colaborando con él hasta la independencia de la Gran Colombia, actuales Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador en 1819. Fue nombrado vicepresidente del país por el departamento de Cunillamarca, nombre que tomó Nueva Granada, actual Colombia, y se encargó del gobierno mientras Bolívar estaba ausente luchando contra los españoles. Su poder fue confirmado al establecerse un régimen político unitario en 1821, pasando Santander a ejercer la vicepresidencia de la Gran Colombia. Luego entonces entró en conflicto con José Antonio Paez, portavoz de las aspiraciones independentistas de Venezuela, que consiguió restablecer un sistema federal y apartar a Santander de la vicepresidencia en 1828. También se enfrentó a Bolívar, organizando una conspiración fracasada contra sus inclinaciones autoritarias 1828, tras lo cual fue juzgado y desterrado. Nació el 2 de abril de 1792 en Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, Colombia. Hijo de Juan Agustín Santander y Colmenares, gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos y cultivador de cacao y de Manuel Antonia de Omaña y Rodríguez. Cursó sus estudios en Bogotá y en 1810 se alistó al Ejército Libertador. Realizó un doctorado en Derecho a los 17 años tras lo cual se unió de inmediato al movimiento revolucionario contra la dominación colonial española, 1810. Trayectoria política y militar. Su infancia transcurrió en la comodidad de las haciendas de café, caña de azúcar y cacao que poseía su padre, quien fue gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos y descendía de una antigua familia de militares y funcionarios. En 1805 viaja a Bogotá a estudiar en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Obtiene la beca Bartolina en 1805 y el grado de Bachiller en filosofía en 1808 casi culminando sus estudios de Derecho de la Universidad de Santo Tomás en el año de 1810 cuando en las calles lo sorprende la Guerra de Independencia. Ingresó como recluta voluntario en las filas patrióticas y recibió el rango de subteniente banderado del Batallón de Guardias Nacionales. Fue parte de la inspección militar de la Comisión de Guerra y en la Junta Suprema y colaborando con Antonio Baraya en la Compañía del Norte y en la Guerra de la Federación contra las Fuerzas Centralistas de Cundinamarca, después de haber anexado Mariquita en sus filas, siendo ascendido sucesivamente a teniente y capitán en menos de un mes, 1812. Fue hecho prisionero durante el asedio a Bogotá por las fuerzas centralistas al mando de Antonio Nariño, quien lo libera para enviarlo a servir en la campaña del general Bolívar en el norte. En 1813 ya ascendió a sargento mayor Bolívar, le encomendó la defensa de los valles de Cúcuta, donde fue vencido por los realistas, aunque les provocó un verdadero dolor de cabeza, y tuvo victorias a pesar de la inferioridad cuantitativa o cualitativa, defendiendo o recapturando los valles de Cúcuta y parte de Venezuela, hasta la batalla de Cachirí, donde mandó la vanguardia y la descubierta, y donde el general Custodio García Rovira gritó firmes carajo posterior a ellos se vincula a la guerra de, en Venezuela haciendo y acompañando a Bolívar en la campaña de los llanos de Caracas a más de hacer las de Varinas la de Guyana o Apure y con tiendas como Fuerte de Brión, acto del Yagual, Achaguas, Banco Largo, Guayabal, Calabozo, El Sombrero, La Puerta, Barbacoas, Acuren, Ortiz, El Rincón de los Toros y otras. Otras acciones. En 1813, Santander no participó en la campaña admirable, permaneciendo en la población de La Grita, que había capturado por asalto en apoyo al coronel Manuel del Castillo, el cual se declaró en rebeldía en una campaña que desafió cualquier cálculo nacional, pero se apartó, quedó sorprendido por el genio de Bolívar y curió tenazmente la retaguardia. Cómo debía hacerlo en caso de derrota cuando la campaña terminó en estrepitoso fracaso, por factores como la logística, la contraofensiva de los batallones españoles o la falta de entusiasmo de la juventud comparada con la neogranadina. En 1814 se convierte en coronel y desde 1816 participa en el repliegue del ejército libertador de los Llanos, siendo un poco en la comandancia de este ejército debido a la resistencia de los soldados llaneros a ser dirigido por un militar ajeno a la región y que previamente había rechazado por considerarse incompetente para dirigir a los llaneros rebeldes a la disciplina militar. Pero entonces de acuerdo con el nombramiento de Paez enteró su espada en el suelo, declaró que preferiría morir con ella enterrada antes que consentir que el nombramiento no fuera hecho adecuadamente y se ganó cierto respeto que también ganaría luchando al lado de Paez. fue comandante de la Segunda Brigada de Caballería, venciendo en el Yagual, donde fue crucial, cargó violentamente y también lucharía lanza en mano en la campaña de los llanos. En 1818 es ascendido a General de Brigada y con experiencia como oficial del Estado Mayor y comandante, mandando entre otros los batallones Pierre, Apure y Bajo Caroni. La Segunda Brigada de Caballería o la Primera División de Línea del Bajo Caroní se le encomienda reorganizar las fuerzas de Casanare para la ofensiva final. Después de series como Termópilas de Paya, Pantano de Vargas o Gámeza, donde fue herido al frente de las tropas y el cruce de Pilba. Con su ejército fue la pieza definitiva en el triunfo de Bolívar en la batalla de Boyacá en 1819, donde rodeó al enemigo, lo persiguió y lo aplastó evitando que pudiera reorganizarse. Se le previó con el rango de general de división y es de ese momento en que recibe el título de organizador de la victoria por la forma como logró estructurar y disciplinar las filas que tres años atrás le habían dado la espalda y las había convertido en el ejército más efectivo de los que participaban en las batallas de la independencia. Además de comandante de compañía de batallón de brigada y de división antes de ser elevado del mando para asumir la vicepresidencia y el poder ejecutivo en ausencia del libertador, era comandante del cuerpo de ejército de vanguardia con la artillería de los batallones cazadores y primera de línea, los ingenieros, la compañía de carabineros, el escuadrón dragones, los guías del general, los regimientos lanceros número uno y Lancero número dos el Escuadrón Invito de Arauca y el Escuadrón 1 del Meta, hasta incluir la División de Vanguardia y la División de Retaguardia, y posiblemente había podido ser jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador en el Perú, cuando el Vicepresidente de Colombia, a la sazón de hallarme en Bogotá, a más de 100 leguas de Cúcuta, formó la resolución de renunciar el destino y acompañar al general bolívar en calidad de jefe de estado mayor general del ejército libertador en Quito como se le había ofrecido me puse en marcha para Cúcuta a hablar con el general bolívar que debía venir en Maracaibo y llegamos casi simultáneamente de impulsar el efecto de mi resolución. Bolívar me manifestó su resolución de irse a la campaña del sur, renunciando la, a la presidencia. Le obligaba a ello su comisión de no poder gobernar en la constitución decretada por el Congreso, su genio que lo llamaba el campo de batalla y los disgustos que le habían causado personalmente en algunas sesiones del mismo Congreso. No pude ni debía convenir en que no aceptase la presidencia e hice todos los esfuerzos imaginables por disuadirlo de tan fatal resolución. Al fin me intimó que la aceptaría y yo aceptaba la vicepresidencia y de ningún modo en el caso contrario, a tan fuerte condición de la cual me hizo un grato recuerdo en carta de Lima que existe en mi poder yo no debía resistir aceptamos nuestros nuevos destinos y prestamos juramento correspondiente el partido de Cúcuta para Bogotá a disponer los preparativos para su campaña y yo empecé a ejercer las funciones del gobierno es auxiliado de los conocimientos y respetabilidad de los secretarios nombrados a solicitud mía y para cuya admisión los había interesado particularmente Muerte. Cuando murió Bolívar y se rompió la Gran Colombia en 1830, Santander regresó del exilio y participó en la revolución que dio origen a la República de Colombia, separada de Venezuela y Ecuador. Fue elegido primer presidente constitucional de Colombia en 1832-1837. E inició una sangrienta persecución de los bolivarianos y otros disidentes. No obstante, siguió una línea política progresista con especial atención al desarrollo de la educación. Perdida las elecciones de 1837, abandonó el poder y siguió ejerciendo como diputado de la oposición hasta su muerte, ocurrida el 6 de mayo de 1840 en Bogotá, Colombia. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.